Con las coplas del pantano lo que hemos hecho ha sido hacer una, una selección de unas poquitas para, para presentar aquí porque eh, la cantidad de coplas que han sido editadas en, en un, supongo que un estudio donde han buscado eh, coplas dedicadas a este evento eran... Bueno, no sé, eran folios y folios y folios. Lo que hemos hecho ha sido eh, coger estas, estas estrofas y utilizarlas en una música, con una música que nosotros solemos tocar en un romance que se llama El Romance de la Coronela y, y que nos ha encajado un poco bien. Señoras, señores, niños y ancianos, les vamos a relatar la desgracia del Pantano. El día 30 de marzo, qué desgracia nos cayó. A toda la raza ya cerraron las compuertas